El dolor lumbar afecta anualmente a entre el 15 y el 20% de la población. Dentro de este porcentaje, la mitad son personas con actividad laboral. Entre un 1,5 y un 2% de estas personas con actividad laboral, el dolor se presenta como ciática. Se acepta que, del conjunto de la población, entre el 60 y el 80% de las personas tendrá al menos un episodio de lumbalgia en su vida, que será de ciática en el 40% de los casos. El dolor lumbar es más frecuente en la edad media de la vida y en mujeres. La lumbalgia suele presentarse por primera vez entre los 20 y los 40 años, el dolor de ciática un poco más tarde, entre los 35 y los 50 años aproximadamente. En un 8% de los casos, el dolor lumbar puede persistir como dolor crónico. Este porcentaje aumenta con la edad, siendo también más frecuente en mujeres, 18% que en varones, 11%. La evolución clínica del dolor suele ser buena. Una vez iniciado el tratamiento, el dolor suele desaparecer a la semana en la mitad de los afectados y al mes puede considerarse erradicado en el 90% de los casos, salvo en las ciáticas en el que el dolor desaparece en un 50%. En el 10% de los casos restantes persistirá el dolor a los 6 meses. En los 4 años siguientes, el 50% de los pacientes presentarán lumbalgias recurrentes. Se han descrito una serie de factores que pueden predisponer o aumentar el riesgo a padecer dolor de espalda. Obesidad Existe una fuerte relación entre dolor lumbar y un elevado índice de masa corporal, trayendo como consecuencias presiones en la columna vertebral y daño a nivel del disco y otras estructuras. Factores psicosociales la depresión y otros factores psicosociales influyen en la cronificación del dolor. La incapacidad laboral por lumbalgia está relacionada con la insatisfacción laboral, el tipo y lugar de trabajo, el ambiente laboral, el nivel de ingresos o el estatus laboral. Factores laborales Entre las etiologías posibles, factores físicos como el levantamiento de pesos, la vibración, el estrés postural las horas de trabajo o las horas de pie durante la jornada laboral son factores de riesgo en el desarrollo de dolor lumbar. Práctica de ejercicios La realización de actividad física moderada actúa como factor protector del desarrollo de dolor lumbar. Por otro lado, no se han encontrado una asociación entre sedentarismo y lumbalgia. Otros Existen otros factores como el embarazo o el haber padecido episodios previos de dolor lumbar, que aumentan el riesgo de padecer dolor de espalda. En el embarazo, el dolor lumbar comienza frecuentemente entre el quinto y séptimo mes. En España, la prevalencia de dolor lumbar en embarazadas es del 71,3%.